Ahora sí, perdón, sigue acabando. Eh, este, pues sí, creo que este, no tenemos todavía ese trabajo, pero es la idea, ¿no? Crear como una red que no solamente sea en, de las comunidades indígenas de América, ¿no? Porque somos todos, sino en una red amplia, ¿no? Por eso también estamos aquí. ¿no? para poder crear y compartir, porque no, no, bueno, en lo personal creo que aquí en donde sea hay comunidades originarias, ¿no? que a veces se cree que no, dicen que no, no, no sé si me los ofendo tal vez, pero creo que hay, un, hay está eso, ¿no? que hay comunidades originarias y que están en lucha ¿no? y que estamos luchando por la, por la vida, por la defensa, entonces creo que este pues sí, es la idea, ¿no?, poder crear, no tenemos todavía ese trabajo de, de, de decir, bueno, pues es una lucha indígena de toda Latinoamérica o América, pero creo que es la idea, ¿no?, el, el propósito de esto, y creo que, este, <risa> <risa> eh, <risa> <Estoy nerviosa. risa> no se este y bueno, sí, creo que eh, también eh, pues es que no podemos, o sea, la lucha es la lucha de todos ¿no? o sea, sí, lamentablemente, pues sí, tenemos que decir que eh, ahorita somos como la comunidad, somos Congreso Indígena este, bueno, somos del DNI, ¿no? de México porque pues, nuestro territorio es muy amplio ¿no? y no podemos de alguna forma excluir, ¿no? Eh, a, a, a más, a, porque aparte estamos en una constante guerra, ¿no? Y no podemos decir bueno solo somos nosotros porque la lucha es de todos, ¿no? Y, y estamos en y pues sí estamos en México y creo que necesitamos también crear redes y articular en México, bueno en, en todo el mundo pero también en México, ¿no? Porque ahí también estamos siendo atas, atacados y hostigados y amenazados y es muy directa, ¿no? La, toda la violencia que vivimos entonces, pues, ¿cómo podemos unir no a alguna lucha si no decimos que somos de México? No sé, bueno, es como una estrategia, sí. considero, ¿no? Que, que es para que pues, también te sientas identificado con la lucha, ¿no? Con esta lucha por la vida. Si de por sí ya luego dicen que, ah, pues es que su lucha es de indígenas, ¿no? <ríe> y entonces si decimos nada más somos indígenas, pues, y, y bueno, y creo que también muchos somos indígenas, ¿no? Sí, hay, lo que sí está claro es que somos parte todos de un planeta ¿verdad? y que el planeta se está lesionando por toda la modificación que se está llevando a cabo con los diferentes proyectos de desarrollo que se están implementando, supuestamente para atraer el beneficio. Entonces, como... Nosotros como pueblos pensamos que solamente los pueblos originarios de México no vamos a poder hacer mucho, ¿verdad? y que necesitamos de aliados y aliadas, y que este, y por eso como primer este objetivo pues sí serían los pueblos, ¿no? Que son los dueños de las tierras de que antes de que existieran o antes de que dijeran que fueron y nos descubrieron. <risa> O los pueblos ya estaban, o sea, no es cierto que nos descubrieron, este, entonces, y que es toda la Latinoamérica y, y, este, y, y pues también dicen Estados Unidos, ¿no? que hay ahí pueblos hermanos que, que sabemos que han llevado una lucha muy importante también, entonces sí sería ese acercamiento, sí es la idea de tener como hermanos que somos, y que este pero también ese acercamiento a otros y otras hermanas que, que están en la ciudad y que también es importante las luchas que llevan de resistencia. Y al venir acá este, hemos visto, escuchado en algunos lugares que también están regresando a la tierra, están llevando sus cultivos están defendiendo la tierra, estuvimos en Bolvit donde están defendiendo el agua, por ejemplo, que están este, eh, eh, a través de una bonafón, ¿verdad? Que, que está extrayendo el agua y que si la extraen de más, pues va a faltar esa agua al rato. ¿verdad? Entonces en México también llevamos una, este, dentro del mapa de despojos está una bonafón en Puebla, y ahí las comunidades de puebla pues lograron agarrar y hacer suya a esa empresa la agarraron en sus manos retiraron ahí a, a los dueños y bueno yo creo que ni no están ahí los dueños ¿eh? pero este, <risa> y, y la han hecho la casa de los pueblos entonces este y acá vimos que hay un grupo pues que una comunidad que está este luchando hay otras que están luchando contra unos gasoductos que están acá por este, Abruzzo, este, Pescara creo que se llama, donde fuimos, y este, hay también, este, ah, no, es un puerto que quieren poner ahí, en Abruzzo, y que hay una, este, no, es Pescara, es que se me confunden los <risa> nombres, perdón, los tengo anotados llegando, vamos a transmitir la información y ya me estoy equivocando. Entonces, este, Quieren poner ahí un puerto y veo que hay una resistencia muy importante ahí de, de un colectivo que dicen es que no queremos que nos modifiquen aquí porque el puerto se va a convertir en eh, algo diferente y no lo van a privatizar y ya no vamos a tener acceso al mar. ¿No? Entonces, este así también allá en México hay esa resistencia ante esos megaproyectos que quieren poner. Entonces, yo creo que esas son como las luchas que vamos a ir tejiendo, ir ir este, relacionando y que entre todas y todos podemos ir parando todo esto que está este, dañando a nuestro planeta, ¿verdad? Y que no lo ven los que están enfermos del poder y del dinero y que solamente están pensando por ellos, no piensan por la humanidad. Yo creo que ni les interesamos. Nosotros decimos en los pueblos porque pues vale más lo que puedan sacar que la vida de una persona, de una comunidad pues ¿verdad? les vale y, y no le hace que, que la, la humanidad no tiene mucho valor para ellos. ¿verdad? Entonces el encontrar estas otras luchas, pues esa es la, la idea, pues de ir tejiéndonos, de ir pensando, este, cómo este. ...pues vamos a salvar a nuestra madre tierra en México... ...así le decimos a la tierra pues... ...a nuestra madre... ...porque es la que nos alimenta... ...nos, nos, nos da salud... Y, ...y nos abraza cuando morimos pues... ¿verdad? ...bueno y ahora con lo de la pandemia... ...pues ya nos hacen en cenizas y ya... Este, ...pero es... ...esas enfermedades es producto también... ...de todo lo que estamos haciendo con nuestra tierra... ...y nos está llamando y nos está diciendo hagan algo por mí, ¿verdad? tienen que volver a, este, pues antes como los alimentos eran también la medicina, ¿verdad? y entonces si se va destruyendo todo eso, pues nos vamos a ir destruyendo, y perdón ya me fui y, por otro lado, pero era este como mostrar pues la importancia de tejer esas otras luchas y... Y, y colectivos, organizaciones que, que no solamente son los pueblos, pero sí es una tarea fundamental de articular los diferentes pueblos que caminemos juntos en defensa de nuestro territorio. ¿no? Eh, a mí una de las cosas que más me fascina que es cuando dentro de las formas organizativas de las que habláis, habláis de esas asambleas que pueden durar varios días, ¿no? Y... Porque me da la sensación de que aquí eh, vivimos siempre como presos de una... De una Dinámica. De cierta velocidad, ¿sabes? De, de, de cierta ansia porque las cosas salgan eh, lo más rápido posible. Me da la sensación de que hemos perdido un poco la, la visión a largo plazo y de que las cosas pueden llevar mucho tiempo ¿no? y de que después de nosotros pues, habrá alguien más ahí que, que continúe esto. Y eh, bueno, no sé, se me ha olvidado un poco por dónde quería ir, pero, <risa> pero no sé, era algo así como eh, que me parece que el, el trabajo del, de, del capitalismo y de las instituciones del Estado aquí está mucho más avanzado y, y, y se ha perdido también esa ese, bueno. No, no del todo pero, pero sí ese es sentimiento de, de comunidad y parece que los proyectos en los que nos metemos las luchas en las que nos metemos hay veces que se, que se pueden romper porque me da la sensación de que nos da la opción el capitalismo y el estado de vivir fuera de nuestras comunidades ¿no? No, tú puedes vivir aunque estés dentro físicamente pero puedes vivir al margen de ellas ¿no? Y, y no se sé, me da a pesar de vuestra difícil, dificilísima situación, en eh, cierta manera me, no sé, me asombra, me da cierta me fascina y es como. Bueno, pues es que, perdón otra vez yo, es que todavía están las comunidades, ¿verdad? todavía tienen sus tierras, sus bosques, sus aguas y precisamente es lo que quieren quitárselos, pero las comunidades se resisten, porque dicen es que esto para nosotros ha sido por más de más de 500 años hemos estado ¿verdad? no nos acabaron, recuerdo que un, un este que fue candidato en México, no sé cuántos años hace este Diego Ceballos Diego de Ceballos, algo así dijo el error de los españoles es no haber acabado con los indígenas o sea, él lo dijo así directamente ¿ya? entonces pues ahora a, esta, a estos tiempos aún están las comunidades y tienen sus tierras y tienen sus bosques y han sabido conservarlos porque ellos saben cuando tienen que cultivar la tierra saben cuando tienen que quitar o plantar un árbol este, cuando lo tienen que podar cuando da sus frutos cómo lo van a cuidar entonces llevan una relación de persona con la tierra, con los bosques, con el agua. Y dicen los pueblos, pues es que en más de 500 años no nos han acabado, pero ahorita parece que nos quieren acabar ya, porque quieren las riquezas y no los vamos a dejar. ¿no? Entonces han vivido de manera colectiva, hay trabajo conjunto, acá con ustedes creo que se llama el tequio. En Oaxaca, en algunas comunidades, el Tequio, que tienen que hacer, y me llamaba la atención ayer que fuimos con Nacho, creo que se llama, cómo se apoyan para hacer un trabajo de un día al mes de visitarse y, y hacer lo que yo lo decía, pero si se juntan, aunque no tengan nada que hacer, dice, es que siempre hay algo que hacer. ¿verdad? Entonces así es en las comunidades, este, las tareas conjuntas, colectivas, la cosecha, la siembra, las fiestas, la organización, es todo en conjunto pues que se tiene, ¿va? Entonces, este, pues no, y cuando se hacen las asambleas nacionales del CNI, este, pues es, ya vamos pensando que va a durar dos o tres días la reunión, la asamblea, ya vamos así porque no vamos a caminar doce horas, 20 horas, para nomás un ratito de reunión y vámonos, pues no tendría caso. ¿verdad? Entonces por eso duran mucho las asambleas, porque además es la diversidad de pueblos y ponernos de acuerdo entre todos, este, pues sí implica este, mucho tiempo. ¿verdad? Y de por sí en las comunidades, las asambleas que se tienen, duran casi un día o dos, depende de los puntos que se traten y así sea, desde la mañana hasta la madrugada le dan seguido, pues si no se logra acordar, le siguen ¿Verdad? es normal pero son así formas que llevan ya de trabajar así de, de, de aguantar hasta que... <risa> y yo sé que acá, pues sí, pues de, eh, hay una dinámica diferente este, de trabajo, de lo que sea, pues y, y, y yo les decía a algunos compañeros, es que, ah, no, allá donde fuimos, es que tenemos que darle tiempo hasta para comer. ¿Vean? Las comunidades este se come, pero no se está platicando, por ejemplo. <risa> dicen, es que la comida es sagrada, ¿no? Necesitamos darle su tiempo. Y ya acabamos de comer y ahora sí seguimos este, haciendo lo que estamos haciendo. Entonces, este... Yo creo que también la forma que se tiene acá de vida es un poquito más diferente. En las ciudades misma en México, hay que andar corriendo. ¿verdad? A veces va uno y allá con el metro, tiene uno una reunión que será a 10 de la mañana y yo, llega uno a 6 de la mañana porque es ahora llega el autobús. Y la gente va corriendo a sus trabajos y cuando menos acordamos, ya vamos corriendo también. Y veces yo digo, bueno, ¿y por qué le corremos si nuestra reunión es hasta las 10? <risa> Entonces es una dinámica que nos lleva, pues. ¿no? Y ya me imagino acá, pues, iban por el tiempo y tienen que estar pensando. En... Entonces son como formas diferentes. Y, y sí, pues. <risa> Una pregunta, ¿vale? Bueno, yo quería hacerles, eh, le quería, me gustaría pedirles que hablaran de, ya sé que nos han dicho que pues no se gana, ¿no? Es un continuo, llevamos años luchando y, y vamos a seguir, ¿no? Y que nunca se gana del todo, porque cuando aunque se pare un megaproyecto, pues te lo hacen de otra manera o te lo hacen en otro territorio. Pero yo creo que sí ha habido victorias indiscutibles y rotundas. Una de ellas es el zapatismo, un pueblo que estaba pues, dividido, estaba casillado y y recuperó la formas de vida tradicional, las asambleas pues, de la democracia directa. Tú dilo. ¿Ah? Tú dilo. No. Es que creo también que... han estado ustedes allá, entonces pueden también platicar su experiencia. ¿no? Yo creo que también pues el, el zapatismo, ¿no? Pues que, sí. que que fue una victoria rotunda sí. y, y aún hoy en día siguen reforzando su autonomía y, y su lucha y la han extendido al resto de México y han inspirado a, no solo a México, sino o sea, al mundo entero. Eh, también el CNI es una victoria rotunda, ¿no?, el unir a todos los pueblos eh, originarios en, en una misma casa donde puedan mirarse a la cara y, y, y pues, compartirse y reforzarse. Y, y actualmente también dentro del contexto estranduro que se está viviendo en México, eh, en, la, en el contexto de, de la guerra contra el narco, de del crimen organizado, que en realidad no es ninguna guerra, porque son los mismos, ¿no? Al fin, al fin y al cabo es en el narco-estado, ya lo han mencionado, y de la mano del narco-estado van los megaproyectos, y de la mano de los megaproyectos van empresas, que vienen desde acá. Eh, en ese contexto tan duro, actual también se han vivido victorias rotundas, indiscutibles, es decir, se ganó. Mire por donde se mire. En los que los pueblos resistiendo <risa> frente a los megaproyectos y frente al narco precisamente pueblos que estaban divididos por partidos y, y, y estaban perdiendo su cultura y sus usos y costumbres, en esta resistencia precisamente se han identificado unos con otros y, y han retornado, se han organizado, han organizado incluso autodefensas y han retornado a las formas originarias de autogobernarse. Eh, está pensando Nostula, una comunidad que les pilla bastante cerca, allá en la costa michoacana, en en Seránquerí, también en Michoacán, en la meseta Purepecha y otras tantas experiencias. Me gustaría que ustedes, no yo, hablaran un poquito de estas experiencias y también cómo en sus propias comunidades esta resistencia frente a los megaproyectos ha reforzado quizá los usos y costumbres, las formas tradicionales de gobernarse de los pueblos originarios. Bueno, yo inicio y, y sí de, me gustaría dejar claro que, que pues nosotros nos ha beneficiado mucho que están nuestros hermanos zapatistas, ¿verdad? Ha apoyado, ha sido como el pilar fundamental para que nuestros pueblos, a ejemplo, dije al inicio que eran como nuestros, son nuestros hermanos mayores, así los consideramos, que aunque este pues ellos tienen su, su propio proceso autonómico de cómo se van organizando sin depender del gobierno, ¿verdad? y que han logrado este, una autonomía tan importante al interior de las comunidades, ¿verdad? Este, que es ejemplo para otros pueblos ¿verdad? que tienen también su, su tierra, sus formas propias de organizarse, y que estas fueron exactamente lesionadas por los partidos políticos de México. ¿Va? Los partidos, eh, un ejemplo es, por ejemplo, en una comunidad, en una familia, que los tíos están con un partido, que los sobrinos están con otro, que este, otros familiares están con otro. Totalmente, una familia puede haber hasta de tres, cuatro partidos. Y en tiempos de elecciones se ponen unos contra otros, porque cada quien defiende, defiende su color. Entonces lo que este, se ha pensado y analizado es todo lo que nos han venido destruyendo e imponiendo y que una lesión que nos han hecho fuertes a través de los partidos, nos han partido y nos han dividido y nos están este, aislando. Entonces por eso han dicho los pueblos pues tenemos que dejar los partidos. Porque cuando hay una fiesta de la comunidad, curiosamente, aunque estén peleados, aunque sean de diferente color, todos conviven. Y ahí no hay que, que de un partido, de otro, todos somos comunidad. Entonces ese es un ejemplo de lo que somos realmente una comunidad, no dividida, no partida. Entonces por eso dicen, no, pues cero partidos. Vamos a retomar nuestras formas propias de organizarnos y tomar decisiones sin los partidos. Y esas algunas comunidades lo han logrado, como Cherán, este Ostula, por ejemplo, es una comunidad que fue muy acechada por el narco, hubo bastantes muertos después de que tomaron ellos sus tierras que, que les tenían invadidas y que la comunidad decidió tomar. Y este y después este pues, han, les han asesinado como 30 personas, este líderes se puede decir, pero entonces la comunidad decidió tomar en sus manos la seguridad ¿verdad? porque justamente lo que llegó ahí según para cuidarlos fue la marina ¿verdad? Este, y lo que pasó después de que llegó la marina pues empieza a haber esta serie de asesinatos y entonces lo que vio la comunidad es que ellos estaban ahí para dar el pitazo y decir salió fulano, su, salió mangano y entonces ya lo desaparecían o lo asesinaban todo lo que hace la comunidad es tomar la seguridad en una asamblea que son como dos mil comuneros y, y deciden nombrar un comandante, sus policías, sus ayudantes para la seguridad de la comunidad. Y después de que se nombra esa seguridad, pues la comunidad empieza a tomar en sus manos ese control y a sacar los que andaban con los del crimen organizado, los tuvieron que alejar y curiosamente ya después de eso empieza a bajar eso de, de que iban asesinando a los miembros de la comunidad. ¿verdad? Entonces lo que está pasando ahorita es que las comunidades están, cada una de donde hay mucha represión, asesinatos, es que están tomando la seguridad en sus manos. Están, y muchos que ya históricamente han tenido su, su, su propia seguridad, pero que eh, les han impuesto, ¿verdad? este les han llevado a la policía pero es de fuera, este, los soldados, no sé guardia nacional ahora, este, pero no no no va con el fin de fortalecer o de, de realmente brindar seguridad a las comunidades, entonces no les queda otra más que nombrar su propia seguridad, ¿verdad? Y, y este, eh, entonces eh, todo esto es, eh, pues que será alimentado, fortalecido desde nuestros hermanos zapatistas, de su ejemplo que llevan de organización, es una motivación para los pueblos que, que caminan en el CNI y que este, la idea es que esté la totalidad de los pueblos ¿verdad? Este, en ese espacio. Y, y por eso les digo, que afortunadamente tenemos nuestros hermanos zapatistas y que son parte también de este espacio del CNI. Entonces, este, pues eso ha ayudado bastante. Y, y, y una cosa, este, como eh, otro de los logros, pues es que ahora que, que cumplimos 25 años, este... En lugar de celebrar como CNI, decir, ah, pues ya tenemos 25 años de caminar, porque todavía tenemos despojos y todavía hay lesión y mucho que nos están reprimiendo. Pero a pesar de eso hay esperanza todavía de continuar. Y, y, y hay una pregunta que se lanza y que es así a todos los pueblos de México, de qué sigue. O sea, que los mismos pueblos, organizaciones que apoyan y, y de México... Sean los que evalúen el CNI si sí ha servido, ¿verdad? si ha sido realmente la casa de los pueblos, ¿verdad? y si ha servido, bueno, pues para darle más fuerza, y si no, pues entonces buscar otra <risa> forma. ¿verdad? Pero los mismos este, pueblos tienen que evaluar ese, ese caminar, y nosotros sentimos que es un logro también, este, de que poco vamos despacio, pero el hecho de tener a nuestros hermanos zapatistas es también eh, vamos pensándole, analizando que los pasos que se vayan dando son pasos que se van dando firmes y claros en este en esta construcción de de esta autonomía con pueblos y, que, y en este caminar ¿verdad? que se va fortaleciendo cada vez más no sé si se contestaron bueno, yo quiero deciros me parece una gran victoria la inmensa lucidez que hoy nos habéis mostrado aquí. Eso ya me parece una enorme victoria. Gracias. Gracias, pero es la palabra de los pueblos. <risa> es el escucharles es Bueno, bueno yo sí quería decir algo algo negativo y es que, y es que ya mañana mañana nos dejan, ah. <risa> mañana ya <risa> continúan su caminar en, en la gira por la vida, que ya, ya prontico pues ya nos toca retornar a México y, y disfrutar de hasta Ayudas <risa> y de los tacos que tanto añoran. Y, Ah, bien, etcétera. Pues ya no le mueva porque ya me dio hambre y, y bueno, es lo único negativo que se me ocurre de, de su visita y, y de su trabajo y de su palabra eh, Desde luego, de verdad, yo, tal como lo siento eh, de estos encuentros eh, salimos las personas y los movimientos sociales de Cantabria, de abajo a la izquierda, muy reforzados eh, con muchas ganas precisamente de, de tejer comunidad de tomar conciencia de, de dejar de estar aislados y, y, y de mirarnos de otra forma, ¿no? de la forma que nos, vais, nos habéis enseñado, ¿no? como, como, como una comunidad, ¿no? que yo creo que es la palabra que más se repite en todas las, las pláticas que hemos tenido y, y bueno, pues de seguir eh, intentando ¿no? y de seguir luchando como, como una tarea de hacia el futuro ¿no? por los que vendrán, pero también como una tarea de responsabilidad histórica los que antes de nosotros lucharon no mirar un paso para adelante pero con un vistazo para atrás y, y desde luego agradeceros enormemente su visita les vamos a ayudar muchísimo y, y suerte en adelante con vuestras luchas en la gira por la vida también y, y nada más muchísimas gracias por estar aquí con, con todos nosotras. No, pues igual muchas gracias a todas y todos por escucharnos. <risas>